Pureza, inocencia, confianza, igual que el loco, con su locura, que todo locura En armonía con lo que nos rodea, con la intuición funcionando a mil por hora. La percepción encendida sin miedo a lo desconocido Anhelando descubrir los misterios de la creación Dispuestos para el salto, el salto mortal Con la sensación de gracia hacia el abismo que descubre las alas para elevarnos, replanteándonos el existir. Ahí viene, ahí llega, relajación, uff, ahí va, cuánta dulzura. No hay nada más peligroso que la apatía. Nada es más perjudicial que la rutina Chapotear en el río de la olvidad Nunca puede ser una equivocación Quitarle hierro a las cosas siempre es una Una gran bendición jamás Corromper el alma infantil que atesoramos Disfrutando de lo aparentemente insignificante Desapegados al instante siguiente Renaciendo con cada nuevo suceso Salvajes, Salvajes. Sin domésticas, inalterables, invariables, imperturbables, indomitos. Con la luz de la verdad, con la llama de la pasión, que enciende el fuego, se quema problemas, arden preocupaciones. Desaparece el sufrimiento, que no deja la alegría, que no deja danzar y tararear. Sin reprimir la energía, sin atender las opiniones de quienes pretenden imponer la autoridad. La influencia, la obediencia, la esclavitud, ninguna. Condicionamiento mancha la sonrisa del juego. Ningún grillete social aprisiona la risa divertida. Escultores de la Conte cervical en un recreo sin fin. Chapotear en el río de la olvidada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 Costumbre a ser desdichada Yo prefiero jugar Aunque me llamen extraño O forastero O loco de remate Vivir de acuerdo a la propia naturaleza Jugando Enredarse con las cosas Y corretear A carcajadas tropezando aquí y allá, con la responsabilidad de quienes somos en verdad, desde la intimidad, desnuda, traviesa, fulcra. Las maravillas cambiantes de la vida no afectan a la propia vida, fuente que vibra bajo mi pecho donde se origina la experiencia del existir a plenitud Chapotear en el río de la vida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 Sí, jugar es averiguar, examinar, experimentar, apreciar, reparar. Es la guía para ser y estar en el mundo complicado del sistema. La vida nunca es dolorosa, dolorosa o sería. Jamás es aburrida, tampoco incómoda. La vida es emocionante y divertida Es sabiduría comprimida en el mundo Que nunca se abraza cuando se ignora el juego Prefiero ser payaso a ser un robot Prefiero alejarme de la gente estresada, de la gente deprimida, de la gente cuya influencia es negativa, porque quien anda con un cojo, termina, termina cojeando, termina cojeando. interpreta ese castillo que tu alma quiere construir en la arena descarga la mochila de cosas que nos sirven y nos vamos a divertir Dilo, repite conmigo prefieren ser payaso a hacer un robot Prefiero ser payaso a ser un robot Prefiero ser payaso a ser un robot Porque la locura...